Buongiorno cari amigo. Da Pablo, el giorno de hoy voy a fare un allenamento bellissimo Hoy vamos a, a, a guardar el portato de los elásticos, ¿Qué Que vamos a fare hoy, vamos a elaborar hoy el bichipiti El bicipiti, vamos a diventar ese bichipiti potente El portato 6, 7 ejercicios que, vamos, que nos van a ayudar a, a mantenernos nuestro brazo siempre en forma y potente eh, Vamos a elaborar siempre la parte, la parte eh, distal, la medial y la piuva china no y vamos a estimular el músculo por tutti ángulos con estos ejercicios que voy a fare yo aspecto que tú lo fai a conciencia que tú le metas la bolia la disciplina al menos tres vueltas de semana te van a ayudar a ver un poder de, de el cañón y cual la bazooka. Con estos ejercicios que voy a fare lo voy a repetir en dos vueltas. voy a colocar un timer vamos a fare 30 segundos de, de, de labor o de esfuerzo con 15 segundos de recupero con tú te Mete a posto, va bene. Yo lo paso solamente dos vueltas porque no voy a inventar el video que se pacha por lungo. Pero tú a casa lo fais tres, aunque cuatro vueltas, cierto. Aunque dependiendo la, la resistencia de un elástico, un elástico una resistencia. El giorno de hoy, habíamos la el aranchón que es fuerte, el yalo intermedio, el nero. Y aunque cueste que me piace, cueste de, que es mucho es de este color verde esmeraldo, me piace. Importante. Si te da fastidio usarlos con la mano, usa un guante. Yo he usado un poquito de guantes, así estoy más più, più cómodo, más più cómodo y más a tono para hacer mis ejercicios. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio. Vamos a meter el los elásticos. Vamos a meterlo cual vamos a meterlo. Okay, ok, ok, ok. Vamos a mover un poquito las brachas, las brachas, las brachas. Indietro, indietro, avanti. Abro, chiudo lo eh. Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. Si. Perfecto, sí, sí, sí. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a colocar nuestro timer: 30 segundos de trabajo con 15 segundos de recupero. Activo, prepárate. 3, 2, 1, ¡via! 4, 3, 2, Vamos a iniciar con nuestro elástico. Guarda, con este. este lo prendo, va. 1, 2, Lento, lento, lento, lento. Guarda el bichipiti, bichipiti. Concéntrate, usa la fuerza del abdomen. Usa la fuerza del abdomen. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Nuestra prima serie lo pasó con el con este color <ríe> verde esmeraldo. Luego con el próximo, <ríe> lo pasó con el Con el negro que la potencia se Ok, perfecto. Voy a cambiar el ejercicio, vamos a hacer el circuito. Dos después, en el segundo, lo, como he dicho prima, lo voy a hacer más più, più, più fuerte. Cuesta Fue ejercicio que vamos a hacer, vádalo pa. Vádalo qua. Solamente la hora, cueste brazo, Questo, solo questo. Si lo prendo más corto, faccio más fatiga, directo. sí, sí, sí, sí, contrae el abdomen, contrae el abdomen, contrae el abdomen pa, pa, pa, pa. Pa. piega, piega, piega, piega ok, ahora eso, cambio de mano cambio de mano, cambio de mano cambio, cambio, cambio, cambio ¿Me no prendo acá No, era cosido, era cosido, ok, Va, okay. lo prendo largo, largo, largo, cuesta largo Guárdalo como la hora como la hora el chipiti. Usa uniguante si te da fastidio Contrae tu abdomen Mantente firme Ok el próximo ejercicio vamos a hacerlo... Va seduto, seduto, seduto, seduto. <ríe> seduto, Pachamos vista que estamos, que estamos cuidando, cuidando la máquina. Monte firme. pecho avante. Esquina directa de Esquina derecha y vamos a hacer esto. Guarda el bichipite. Como la hora. guarda ah, como la hora. Ah. Lento, lento, lento, lento, lento. Hay 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos para... Hiperestrofiar, hipertrofiar el bichípite. Estáis cuidando, estáis cuidando. Tú puedes prender un elástico dependiendo de tu capacidad física. Ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacerlo con un, con una sola mano. Con una sola mano. Esquiacho el, el elástico y va. Con uno, con una, con una, con una. Ah, perfecto. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. estamos trabajando todo el bíceps, te cuadro, completo. Ah, ah, que bien, viene, viene, viene, viene, viene, Continúa, continua. Fino un fondo, pide un fondo, pide un fondo, vale. Su, su, su, su. Mira vale, cómo se contrae. Ah. ok se siente la fatiga, ¿no? Se siente la fatiga. Se siente la fatiga. Piego ginocchio, esquina directa. <tose> cambio, cambio, cambio. Cuadro, cuadro, ¿no? Lentamente. Lentamente. <tose> <tose> <tose> La próxima vuelta faro uno con, con ejercicio de trichipiti, eh, espalda aunque esquina. Si tú, no te has inscrito, inscríbete a este canal. No, no, lo vádalo, guádalo, guádalo. Ay, ay, ay. Ah, te se siente, te se siente. El próximo que vamos a faro, vamos a cuesta con la Dui Mani, guádalo, guádalo. Piantina, no te facho mal, dai. Un segundino, Un segundino, piantina, dai. Vamos a hacer el chiquito, cuadro pa'. Esquina direita, va. Tú te tuve la vuelta, guarda. Corto, corto. Corto. Corto. Ah. Este, lo podés, este ejercicio lo podéis hacer en un parco, ¿no? Lentamente, lentamente, lentamente. Ah, vamos. Andiamo. Se siente la fatiga. Vamos. Ah. Ah. Ok. Ah. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me vamos, vamos. Okay. apiachuto cuesta Me apiachuto Va aprendiendo un poquito de... ...de orma. Ok, vamos a hacerlo con uno Con uno, con uno, con uno, con una Con una mano Con una mano Con una mano, guarda Paralelo, Tra. ¿Vale? Guarda ¿Vale como se ve la, la, la palina Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo. Uh, uh, forza, forza. Uh, vamos, Pablo. Uh, resiste, resiste, Pablo. 30 segundos. Uh. Ok. Uh. Ah, ja, ja, ja. Aletamiento hoy con, con el elástico van. Me interesan estos ejercicios con el elástico van. Siempre tú los puedes hacer en que tengas En cualquier parte donde te trove. Ok, voy a dar un poquito a la esquina para, para voy a dar un poquito a la esquina Pero puedes guardarle... Guardate solo el, el bichipiti, guardalo pa' Bichipiti Ah. eh. lo eh. Guardate el bichipiti, guardate el bichipiti Guarda la palina Guarda cómo lo elaboramos ¿Sabes que lo velo que yo faccio el ejercicio, yo lo faccio no faccio esto, fa, lo fachamos lo facciamo insieme ensieme, insieme ensieme lo fachamos ahora vamos a hacer un poco de piegamenti de piegamenti, piegamenti pusha, pusha piegamenti, prendo el elástico de esta forma sopra de la de la esquina y vamos a hacer tiro, tiro, tiro tiro, tiro nah, tiro, tiro, tiro tiro, tiro cuesta es pesante imagina con el, con el nero resiste vamos Córdoba okay. perfecto eso vamos a cambiar ¿eh? vamos con el nero con el nero se sentirá un poquito la fatiga se sentirá un poquito la fatiga se sentirá se sentirá, dai, se la fai, se la fai, Ce la fai, ce la fai. Va, va, Uno. Ah. Se senta el bichipiti, se sente, se sente. Lo importante cuá no es farlo veloce. farlo lentamente, lentamente, farlo bene. Tanto hay 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Ah. Ah. 30 segundos. Ok. ¿Cuál continua, Continúa con este, guarda. Tra. Piego, ¿cuál? Labora con este brazo. Dirito, dirito. tira. Uno. Lento, lento, lento. Guárdalo ¿cuál? Tra. Tra. Uh, usa la fuerza del abdomen Esquina derecha Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Tu esto lo puedes hacer no solamente con el, con el tiempo Aunque por repeticiones Fai 10 con un brazo o 2 Ok, vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar cambia no no no no no hizo casino hizo casino ah, este pues tiro ah, ok perfecto ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. cierto que cuando se siente la fatiga inicia a a hacer el ejercicio como un poquito malo pero va hacciámoslo bien dai concéntrate pablo concéntrate ah. Dios mío, madre de Dios, madre de Dios. A esto, vamos a parar el seduto, seduto, seduto. Vamos a cuidar la máquina, ¿no? A cuidar la máquina, a cuidar la máquina, a cuidar la máquina. Siempre bicipiti. Concéntrate, guarda. Lentamente, lentamente, lentamente. No te excusa que no que no hay riesgo de andar en palestra, que no hay pesi, tú puedes prender estos en un negocio deportivo. cortan un poco. Y te servirán un tanto para hacer tantos ejercicios de gamba. ¡Jute! Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ok Ok Se siente, ¿no? Se siente, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con, una, con un solo brazo. Con un solo brazo. Va, va. Uno, va. Cuatro lí. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Dai! Esto no lo habíamos hecho con el otro, ¿no? O sí. Estoy no, confuso. Si me manca después lo hago con con el otro. Ah. Ah. ok ya, continua. Cambio, cambio de brazo, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. cambio. Ok, piego el ginocchio, me concentro. Ya el bichipi te está prendiendo un poquito de, de forma, ¿no? Ok, se va. Uno, va. De este lo debo hacer con, con este color que me ha mancato Lento, lento, lento, lento. Madre de Dios, madre de Dios. Vamos a seguir, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Tiramos, atrás, atrás. Dirito, directo, directo. directo. Piantina, piantina, manca poco, dai, no te facho male Pablo, ama la naturaleza Ama la naturaleza Páralo, Pie con el va? Uno Cierto que cuando en este ejercicio cambiamos las angulaciones Este es muy similar al que vemos hecho seduto, Pero cuando cambiamos la angulaciones Guarda que el movimiento es un poquito Ya più lento porque La, la, la banda es più resistente Ok, entonces sondeamos con, con un brazo, uno solo, uno solo. Se va a sentir acá la fatiga, así se siente la fatiga. Como puedes guardar, Ya el bicipite está prendiendo forma. Forma, ahora Pues el movimiento será más corto. ¿Por qué más corto? Porque la banda es más resistente. Vamos, vamos. Santa Madonna. es pesantino. Andiamo piantica, no te faccio male, dai. Manca poco, manca poco. Manca el último de. Te molo, te molo, Lí. Te lacho, te lacho en paz. Prendo cuál la segunda. Cambio, doy un poquito la esquina. Guardate el bichipiti como labora vamos Vamos, vamos, vamos. vamos sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, he utilizado el pero tú puedes utilizar en casa una una llantina, entonces eh, para puedes usar en casa una alguna, aunque la puerta, la puerta, la puerta de casa puede servir la, la puerta, adiós guarda, abro cua grande grande grande, sopra de la, de la espalda guarda, sopra de la espalda va, va, va. Ah. Vamos, pisimas, vamos, vamos, vamos. Se la llevamos fatta, se la llevamos fatta, se la llevamos fatta. Ah, ah, ah, ah. Ah, yo le he faltado solamente, yo le he faltado nueve vueltas, nueve vueltas. Tú a casa de la PAI tres, aunque cuatro, tú puedes modificar en que. Aunque el peso, con el peso, no, aunque el peso, sí No, no el peso, la resistencia ¿Cómo modificas tú la resistencia? Usando una banda de otros colores <ríe> Porque lo no di colores, hace resistencia Por ejemplo, cuesta aranchones, madre de Dios Cuesta la hacemos en la porque es dura Para usar otros ejercicios Pero por cuesto, pues, tú que estás iniciando Puedes utilizar, eh, aunque cueste eh, O aunque cueste, guarda, importantísimo cueste Fortalece un poco la espalda Ta, ta, ta yo espero que este ejercicio ejercicios te hayan no faltado. bien. mira comando. Si tú ahora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Láchame tu comentario. Escríbeme, Pablo. Fue un video para per la espalda, lo fachamos. Per la Fue un video para per, per la esquina, lo fachamos. Láchame tu comentario que yo te respondo y activa la campanita. De cuore, Pablo. ¡Ah! Madre